a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gracias a, eso, Padre, en esta hora Gracias. a Gloria a Dios. La palabra, gloria, gloria. Gloria. Aleluya. el Padre, tu palabra. Manifiesto que, Padre, la de esta predicación. Háblame, Padre, háblame, Padre Celestial. se la Padre, la Tenemos hambre, Señor. Aleluya, Padre. Necesito más de ti, Señor. Aleluya, te necesito, Padre Celestia, <coughs> Jesús. Toma mi alma mi, te adora, lo... Padre, mi alma te bendiga, sí, Señor, aleluya, Padre. La padre. La sigue, Señor, aleluya, Padre. Sí, sí, sigue, Señor, aleluya, Padre eterno. Todos alto, Padre, Padre eterno. Gracias, Señor, de mi Padre. Usted Busa, usted gracias, gracias, Padre. su Espíritu, a Dios, padre, aleluya, a la con padre, aleluya. con capacidad, Padre, Gloria, Rey, aleluya. Padre, Padre, En el nombre el Señor, Padre, Señor, el en, lo, en las dos porciones de lectura. Son dos hombres diferentes. Uno tenía lepra. Y si vamos a la historia. Y si vamos a la historia. Y a, y a las leyes. Del pueblo de Israel. La persona que tenía lepra. Era una persona desechada. Era una persona. Desterrada. Echada al desierto. Echada Fuera. Tenía que morir solo, tenía que vivir solo, no podía acercarse a nadie. Era una persona totalmente desechada por toda la sociedad, por todo el pueblo, por toda la aldea. Más sin embargo, este hombre se acerca a Jesús. Y lo que a mí me llama tanto la atención es que él se acerca con una actitud y una acción de humildad. Y una actitud de humildad. Y una actitud de ruego. Y le dice al Señor. Señor. Si quieres. Me puedes sanar. Gloria a Jesús. Si tú quieres. Aquel hombre. Gloria al Señor. <coughs> Esperando posiblemente. A lo mejor. <coughs> la respuesta que ya le habían dado muchos hombres antes. No, no se puede. Tú no puedes estar aquí. Tienes que irte. Tú no puedes estar en este lugar, aléjate, vete, sarte, tú no eres de aquí. No Más sin embargo, Jesús le dijo: Sí quiero. Gracias, e inmediatamente, no importando su condición, Jesús lo toca <coughs> y le dice: Sé sano. Y aquel hombre quedó inmediatamente sano Gracias, de aquella lepra. Pero lo importante es en la actitud que aquel hombre se acercó a Dios. Hemos estado hablando, hemos estado estudiando y hemos estado recalcando lo importante de nosotros ser sinceros con Dios. Sí, señor, aleluya. Lo importante de nosotros venir humillados ante Dios y sinceros ante él. Es la, una de las llaves que mueve a Dios a misericordia. Es una de las formas Gloria a Dios, que, provocas, Aleluya. que Dios te atienda, que Dios te escuche. Es una de las maneras en que tú provocas que los cielos se detengan <coughs> y se enfoquen ante tu presencia. Pero es cuando tú vienes con una actitud de sinceridad y una, una actitud Gracias ante él. Te súplica, ruego, Gracias sincero, diciéndole, Señor, si tú quieres, yo necesito de ti. Pero si tú quieres, yo necesito ser sano. Gracias Pero si tú quieres, yo necesito un favor tuyo. Pero a la misma Gracias. vez que le estás diciendo, si tú quieres, le estás dejando entender a él. Que tú reconoces que tú necesitas que él haga algo. Gracias, a Jesús. Muchas veces nosotros, Gloria a Dios, no nos presentamos ante Dios por temor a que nos diga un no, por temor a que no nos escuche, por temor que no nos sentimos aptos para ir ante su presencia. Pero la palabra te dice en esta noche que si aquel leproso se acercó ante Jesús y rogó por ser sano, y recibió, pues la palabra te está diciendo, no importa cómo tú te sientas, lo importante es que vengas donde mi presencia. Gracias a Dios. Lo importante es que... Gloria a Dios. Donde Aleluya. Y me pidas qué quieres que yo haga contigo. Santo eres tú, mi Jehová. Nosotros somos los que tenemos que provocar la atención de Dios a nuestra vida. Nosotros somos los <coughs> que tenemos que provocarle que Él se enfoque en nosotros pidiéndole, rogándole, suplicándole a Él, y es al único que le debemos de rogar y debemos de suplicar, sí, porque Él es el dador de la vida, Amén. y Él es nuestro creador. Ahora, en los versos 5 y 10, vemos otra acción de otro hombre, pero ya este, con un poquito más de high class, ya este era un, un hombre de autoridad. Ya este era un hombre que tenía posición. Posible este hombre. Bueno, lo, lo que me llama la atención es que él teniendo posición. Él mismo viene ante Jesús para pedir el favor de Dios para un criado de él. Gloria a Dios. Wow. Él podía haber mandado uno de sus soldados, él podía haber mandado otro de sus criados, mas sin embargo no, mas sin embargo escogió él mismo ir y presentarte presentarse ante el señor y pedirle al señor el favor de Dios para su criado. Pero como siempre Jesucristo no se niega y le dijo vamos. Pero el hombre le dijo, no, detente. Yo no soy digno que tú entres a mi casa. <coughs> ya número uno, aquel hombre reconoció la autoridad de Dios. Número dos, aquel hombre reconoció que en su casa y en él no servían a Dios y no adoraban a Dios. Pues reconoció que el lugar donde él habitaba era un lugar. Gloria no a Dios, aleluya sin embargo, número tres, reconoce que si solamente él dice la palabra que va a ser sano, su criado sería sano. Gracias a Jesús. Por eso es que el verso 10 dice que Jesús se maravilló y dijo, wow, no he visto ni en mi propio pueblo Israel a alguien que tenga tanta fe como este hombre. Gloria a Jesús. Porque él solamente lo que le estaba pidiendo Porque a Jesús a era que Jesús dijera una palabra. El primero le pidió a Dios, si quieres. Y Jesús dijo, si quiero. Lo toca y lo, lo sana. El segundo le dice, Señor, di la palabra y será hecho. Y recibiré el milagro que necesito. Gracias Jesús. Gloria a mi rey. En esta, en esta Recibe noche, toda que gloria padre. Decir es que tú tienes que provocar tu milagro. Sí señor. Oh gloria a Dios. Tú tienes que provocar sí. que el milagro que tú quieres. O lo que Aquí. tú quieres ver en tu vida. Que Dios haga contigo. Tú tienes que provocarlo. Sí señor. aleluya. Tú tienes que provocar <coughs> Que Dios declare sobre tu vida una palabra. También. Pero también tienes que provocar que la palabra se cumpla. Gloria a Dios. Eso es así. Gloria Como a Dios. el leproso hizo que Dios. Declarar la palabra de que sí quería y provocó de que se hiciera presente y recibiera la sanidad. Como aquel hombre centurión, aquel hombre gobernante, hizo que Dios declarara que su criado iba a ser sano. Pues también para verlo tuvo que provocar. Así es con nosotros. Nosotros tenemos que provocar a Dios. Que él haga las cosas en nosotros. Pero tenemos que ir ante Él reconociendo lo que Él es. El hombre de autoridad echó su autoridad a un lado y dijo, Señor, si tú dices la palabra será hecho. En aquel momento aquel hombre de autoridad se bajó a nivel de cielo. <coughs> delante la presencia del Maestro. Gracias. Aquel hombre de autoridad reconoció que al que estaba al frente de él tenía mayor autoridad que él. Y por tal razón se, se, se encontró que no era digno ni de que él se acercara a su casa. Gloria al rey. Pero en esta noche, por la palabra... Si tú provocas que Dios haga algo en tu vida, Dios lo va a hacer. Sí, señor. Por la palabra, si Dios ha declarado para tu vida un propósito, ha declarado algo, se va a cumplir siempre y cuando tú te agarres de esa palabra y siempre y cuando tú provoques que esa palabra se cumpla. Muchas veces no vemos cumplimiento, y no vemos las cosas de Dios porque nos quedamos esperando que suceda. Y no podemos esperar que suceda, tenemos que caminar Gracias sobre la palabra y provocar que suceda. Aleluya. Porque si el leproso simplemente le hubiese dicho, "Quieres" y ya. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Aleluya. Pero el pez el lejoso se mantuvo ahí, provocando la situación. El centurión, no señor, tú no vas, simplemente di la palabra. Provocó y lo comprometió para que declarara la palabra. Nosotros tenemos que provocar que Dios haga las cosas. Sí, sí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Él nos ama tanto. Y nos ama tanto, y nos ama tanto, que es lo único que quiere de nosotros, es que nosotros nos acerquemos y les provoquemos. Provoquemos que su atención se incline a nuestra, hacia nosotros. Provocar que Dios se incline y te mire. Provocar que Él ponga atención a ti. ¿Y cómo tú haces eso? Adorándole. Orando, Gracias, Jesús. hablando con Él, reconociendo que tú lo necesitas a Él, sí, señor. que tú solo no puedes hacer nada, Santo eres tú, que nosotros mi Rey. simplemente, humanos, no podemos hacer nada. Gracias a Jesús. En, la, en, las, en, los, en los días pasados le estaba diciendo y estaba compartiendo con ustedes que nosotros, si queremos arreglar las cosas, o si nosotros queremos cambiar las cosas con nuestras manos o nosotros mismos y metemos nuestras manos, lo que hacemos es que dañamos las cosas. Porque nosotros somos imperfectos. Gracias. Nosotros no somos santos. Nosotros somos imperfectos y no podemos arreglar las cosas con nuestras imperfecciones. Pero si nosotros cogemos las cosas y se las presentamos al maestro, como se presentó Gloria próxima, a Dios, como aleluya. Se presentó el se centurión, Señor. di la palabra: Señor, por tu palabra esto va a ser hecho. Señor, por tu palabra esto se va a cumplir. Amén. Señor, por tu palabra yo camino en ella y voy a ver el propósito tuyo. Señor, por tu palabra yo y mi casa te serviremos. Por tu palabra yo y mi casa te adoraremos. Sí, señor, señor. Por tu aleluya. Palabra. Gracias. Pero Jesús. tenemos que, que creer. Tenemos que creer que él puede hacer las cosas Amén. y dejarlo que él trabaje. Una vez que le pidamos a él algo, mantente en fe de que va a ser y que Dios lo va a hacer. hacer. Y siempre atraerle al presente, Señor, mi situación. Señor, te pedí por esto. Señor, necesito tu favor en esto. Señor, necesito que me ayudes en aquello. Y hasta que no veas el cumplimiento de ellos, no dejes de decirle: Señor, sí, Señor, aleluya. Porque a él no le está malo. Al contrario, a él le gusta ver que tú le pidas. Sí, sí. Señor. A él le gusta ver que tú le, que le tú clames a él porque tú, Gloria no sabes rey. Lo que tú dependes de él. Santo no eres tú, otro, mi rey. Tú necesitas de Gloria él. Gloria a Dios. Y Aleluya. A él, es donde él dice, okay, ok, vamos a trabajar contigo, vamos a empezar a movernos, vamos a empezar a hacer cosas. Pero, <coughs> pero siempre reconoce que la autoridad es Dios siempre reconoce que después que él te dé una palabra tú tienes que agarrarte de esa palabra Amén. Tienes que, como decimos nosotros tienes que montarte en esa palabra y comenzar a dar los pasos en esa palabra sí, señor. si tú no accionas cómo vas a esperar que ver lo que Dios quiere hacer contigo si tú no accionas Amén. en esa palabra por fe Amén. si el centurión se hubiese quedado allí a los pies del maestro y no hubiese regresado a su casa hubiese visto a su criado Jesús! no lo hubiese visto sano él se levantó y se movió para su casa y la palabra dice que en el camino los criados le, le salieron a avisarle de que ya había sido sano gracias día. Jesús, aleluya antes de que llegara a su casa gracias. pero aleluya, él Jesús. se movió en qué en la palabra de que Dios había dicho Gracias a Dios. Gracias, que Él está sano. Gracias a Jesús. El leproso, después del toque del maestro, se levanta y se presenta delante de los sacerdotes caminando en la palabra. Pero el maestro me tocó y me dijo que soy sano. Voy ante los sacerdotes a presentarme para que confirmen que estoy sano. Amén, gloria Los dos hicieron acciones de fe sobre una palabra decretada. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Los dos se movieron creyendo que habían recibido el milagro. Sí, Señor. Los dos tomaron acción positiva para ver su milagro. Gracias, mi Dios. Si nosotros no tomamos la actitud positiva para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos vamos a quedar sentados esperando que se haga el cumplimiento y te pasa el tiempo te pasan los años y después te preguntas ¿qué pasó? No he visto nada de lo que Dios me dijo, no he visto nada de lo que Dios me habló, pero ¿qué tú hiciste para ver lo que Dios te dijo? Señor aleluya. ¿Qué tú has hecho para ver y provocar? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué tú aleluya, has aleluya. hecho? Simplemente esperar, no. Acciona. montate sí, en la palabra, camina en ella, como si se estuviera cumpliendo. Gracias para que Jesús. al final de tu camino, veas el cumplimiento de esa palabra. Gracias, Abba. Gloria a Dios. Gracias. Así que Dios te bendiga. Amén. y Te guarde. Amén. Amén. Acuérdate. Preséntate ante Dios reconociendo lo que Él es, el poder que Él tiene. Humillate ante Él, ruégale, y te pídele y cree en la palabra que Él te dé. Agarra esa palabra y camina por fe. Dios te guarde, Dios te bendiga. Eh, eh. ¿Qué? Sí. ¿Cuánta es soñena?